El primero de ellos se llama «Cualquier coincidencia con la semejanza es pura realidad» y tiene un relato solo que se llama «Resentimiento». En los tiempos en los que no podía escribir empecé a escuchar la radio, había fantaseado con una novela. Una novela escrita en presente, todo el tiempo en presente, poder ir y volver a través del tiempo, con pasado, con futuro. Así funciona la negra alcantarilla de mi memoria. No lineal, ir y venir y volver. ¿Por qué extraño el olor de algunas calles y por eso a veces necesito caminarlas? ¿Por qué puedo decir que es esa la piel que me aquieta en la mitad de una avenida? El sabor de una piel bajo los mismos árboles testigos de la vida, escenarios de la historia. Los cuerpos caminan enlazados como personas que han transitado y siguen en el desfile, a veces suave y otras no tanto. El sol en los ojos, el viento pasa y sigue de largo. Las nubes no ven, bajan del norte, el viento florece y sopla en el sur. Cuaderno y virome en mano fluye. Ella mira las manos y sabe que tendrán para siempre la sombra de haber sido tocadas por él. Él la mira a ella, sonriente y más liviana. Se la ve, se la siente más fuerte, más entrada, más en sí. No sabe si acaso la liviandad del ser tiene que ver con poder verse el uno al otro, ya no como dos que están el uno en el otro, sino el uno al lado del otro. Las grandes poemas ya no existen ni en las espaldas que recitan a los dedos aquello que estos en sí mismos no están capacitados para escribir la fuerza del sentimiento ruge y arde y ahí en el medio del pecho como la acidez de una fruta que nunca se pudo tragar del todo la ciudad duerme y él es capaz de soñar sueños